Desde aquí, felicitar en nombre de todo el claustro de profesores a Manuel Llamas y a Fernando Duó por los resultados en la prueba de acceso al conservatorio. Les deseamos toda la suerte del mundo en su nueva etapa. conjunto instrumental creemos que este año os va a sorprender hay novedades para despedir el acto contamos con el alcalde Saturnino Mañanes que ha aceptado gustosamente la invitación buenas noches a todos verdad mis primeras palabras de nueva buena felicitación para la directora para Choni. Y en esta felicitación quiero recoger a todos los profesores, la verdad que cuando hace diez años empezamos a hablar de este proyecto y hoy uno ve desde Bambalinas, como yo he podido ver hace un rato, que hemos llegado desde la ciudad de Benavente no solamente a los más niños, a los más pequeños, sino los, también los jóvenes, los no tan jóvenes, incluso a personas de mi edad y mayores que yo que son de esa escuela mía, que realmente están aprendiendo música, que es importante para la ciudad muestra que aceptamos entonces. Cuando hace cinco años celebrábamos el Día Internacional de la Música tal Día como hoy en las calles de Benavente, que fue un éxito, que andábamos de plaza en plaza, de calle en calle, nerviosos, también fue otro éxito. Cuando hoy volvemos a llenar de nuevo, con algo que ya es asiduo, en la clausura del curso de un año más, el Teatro Reina Sofía, este magnífico teatro, con esta magnífica solidaridad que tiene, pues uno como alcalde se siente de verdad orgulloso de los fundamentales, orgulloso de ustedes, de los familiares, los familiares de esos 300 alumnos de una u otra edad que realmente hacen que este proyecto, como otros muchos en la ciudad, en tiempos poco fáciles como los que estamos viviendo, merezca la pena seguir trabajando por ellos. Nada más que felicitaros a todos, también como no a la tramoya que está detrás, de este teatro y también a quienes colaboran, desde pues, programas y otras cosas más que realmente contribuyen a estar con y de verdad, como alcalde, en enhorabuena, mi felicitación de nuevo, a ustedes señores, buenas noches a todos, y que los niños nos sigan los tardes. Eh, recibí con un fuerte aplauso a las dos niñas que he tenido hoy de ayudantes a Salomé y a Marina que me han ayudado un poquito hoy La música es la ciencia del orden eleva todas las armas hacia lo bueno, lo justo no tiene música en sí, ya que no conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es capaz de toda clase de traiciones, de estratagemas y depravaciones. ¡Feliz Día de la Música!